Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de que ahora me estés escuchando Bueno, vamos directamente a explicar algo Respecto a eh, Urano en Tauro Urano tarda eh, aproximadamente 84 años en dar toda una vuelta al Zodíaco O sea que está, está al revés la vuelta eh, para, para este lado, así. <ríe> eh, o sea que está unos siete años aproximadamente en cada eh, signo. En este caso, en Tauro eh, entró por primera vez en el 2018, pero entró retrógrado. ¿Qué quiere decir? Entró y se puso retrógrado. ¿Qué quiere decir esto? Que volvió a Aries por un breve tiempo. En forma definitiva entró en el 2019. No me acuerdo ahora bien el día, pero bueno, en el 2019. Y va a estar hasta el 2025 que va a entrar en Géminis, pero que va a pasar lo mismo. Se va a poner inmediatamente retrógrado y va a volver eh, hacia hacia Tauro. Y va a estar un tiempo más, hasta el 2026, que va a salir definitivamente y va a entrar definitivamente a Géminis. Esto en astrología lo vemos como que eh, Tauro te muestra de qué viene el próximo ciclo de siete años. Bueno, en este caso eh, entra ...a un signo fijo... ...y de tierra... ...en el 2019... ...y eso es lo que está... ...provocando... Eh, ...todos... Eh, ...estos cambios... ...tan importantes... ...entre ellos la pandemia... ...y por qué no... ...por qué no tomarla como parte... ...de... Eh, de esto... ...de este paso de... ...urano en Tauro... ...nos cambia, nos modifica... Tauro es el, eh, el signo fijo de tierra. Entonces el más tierra-tierra de los tres signos de tierra. Así que bueno, vamos a con las tres palabras claves positivas y las tres palabras claves negativas de Urano en Tauro. Vamos, Urano, como positivo, decisivo ecológico y autoritario como negativo sistemático dictador y conservador así que bueno recuerden como siempre les digo que esas energías esas seis energías las tres positivas y las tres negativas conviven dentro de cada uno de nosotros y eh, nada, mañana nos vemos con eh, Urano en Géminis. Eh, no se olviden de, si me están mirando por YouTube, de darle like al video, de suscribirse al canal, de bueno hacer todo lo que tienen que hacer para mover esto. Les mando un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar mañana con Urano en Géminis. Chao, hasta mañana. Thank mm -hmm. you.